Hola y saludos a todos, bienvenidos a la sección de las noticias más relevantes del portal Telenor. Antes de iniciar les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y den clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las informaciones en el plano local. Los familiares del joven Melvin Peña Castillo, alias Cacón, que fue ultimado en la noche del lunes por la policía en el sector Rivera del Jaya, desmintieron la versión que ofreció la institución del orden. Melo Impeña Castillo, alias Cacón de 21 años de edad, quien residía en el sector El Ciruelillo, pereció a consecuencia de herida por arma de fuego en región abdominal y herida por arma de fuego en glúteo derecho, según diagnóstico médico. El hecho ocurrió cuando el joven se desplazaba por esa localidad, a bordo de una motocicleta, acompañado del nombrado José Miguel García, de 20 años, quien resultó herido de bala en ambas piernas. Fueran perseguidos por una patrulla Luego que desaprensivos que Despojaran a un hombre de su motocicleta En ese lugar Que ellos estaban donde su abuela Estaban los tres juntos Este se quedó Y él salió a llevarlo a su casa ahí en la, Por la que Nava. Y bajando ahí mismo le bajaron a tiro a Primero dijeron ellos que eran confundidos Que fue confundido, Una confusión Fueron de una vez recogieron los caquillos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 entonces, más serio que ese, no está la policía ni la, ni la guaya ni el hecho de ni ninguna parte del mundo. Es más serio que ese, muchacho, de José, de José Miguel. En el plano nacional, el uso de hidroquinona en alto porcentaje en productos cosméticos puede producir mutación de la célula y tendría efecto cancerígeno, por lo que la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud y Países del África, la prohibieron hace más de 20 años y dermatólogos dominicanos, no la prescriben. A raíz de la información de que Chile prohíbe varios tipos de cremas que llegan de Haití y República Dominicana con este componente, como la Caro White y la Idole, las reconocidas dermatólogas Luisa González de Bogart y María Altagracia Brea, explicaron que esos productos cosméticos tienen un efecto rebote, que en principio aclara la piel y luego vienen los efectos secundarios prolongados. En el caso de las citadas cremas, dijo que el porcentaje de hidroquinona entre un 8 a un 10 es muy elevado y esta sustancia en su estructura química tiene un anillo de dihidrioxibenceno que se ha comprobado que es tóxico a nivel celular Durante el 2018 nacieron en el país 857 niños vivos de madres con el virus del SIDA de los cuales unos 97 resultaron positivos al virus como consecuencia de la transmisión vertical de madre a hijo cuyos porcentajes se han incrementado estimados en 11.3%, y esto preocupa al director del CONAVICIDA, Víctor Terrero, que recuerda que unos años atrás, el país había logrado bajarla al 4%. No obstante, se estima que alrededor del 30% de los nacimientos que se registran en el país se es de madres haitianas. Terrero fue entrevistado por Listín Diario en torno a la preocupación de un especialista del Hospital Infantil Arturo Grullón de Santiago, por el alto índice de niños infectados. Explicó que de todos los niños nacidos en el país, el 5.2% de los sometidos a prueba a los 12 meses de nacido dio positivo y el 11.3% de los pequeños nacidos de madres VIH positivas dan positivo al virus. En la sección de farándula, el comunicador dominicano radicado en Estados Unidos, Ronnie Jiménez, habló sobre el conflicto personal con la presentadora Nancy Medrano, a través de las redes sociales, señalando que se sorprendió de los ataques que recibió por parte de ella. En declaraciones exclusivas a telenor Jiménez dijo que se enteró de que Medrano habría dado información falsa, entre ellas que Joel, del dúo urbano Joel y Randy, tenía una relación con él y quien fue él que lo ayudó para instalar una tienda de ropa para caballeros. No, mira, recientemente, o sea, hace unos meses, Nancy y yo eh, tuvimos problemas personales y problemas ya a nivel de figura pública en, en, en Instagram. Eh, ella me atacó de una manera que, que fue muy fuerte, me sorprendió bastante de ella, su parte. Ella, pa ella te atacó primero a ti. Ella me atacó primero. Por, yo, la, yo le comenté una foto. Hace unos meses diciéndole, oh, como Forocho pero fue en, en, en forma de broma, que ella, lo, ella siempre relaja así conmigo. No fue en forma de, de, de chisme, ni tampoco de, de esperar la reacción que ella tomó en cuanto a ese comentario. Entonces ya desde ahí empieza lo que es el conflicto y ya eh, como... Ese, esa maldad de ella hacia mí Entonces ya al yo ver esa parte Y ver la manera de ella buscar sonido eh, Pues yo también tomé cartas en el asunto Y le respondí de una manera que la puse en su lugar A través del programa radial El Mañanero Bolívar Valera llamó a la actriz dominicana Dalisa Alegría A no ser una habladora Luego de la entrevista concedida al programa Noche de Luz Y emitida el pasado domingo 5 de mayo Valera dijo en su programa en la mañana de este martes, que las declaraciones de Dalisa, donde aclara la relación que tiene con el artista urbano Mozart Lapara, fueron una rutina de humor y que nadie le cree. Que ella que ellos están en una película uh -huh. y que nada, que están trabajando, que es estrictamente profesional. Uh -huh. Esta es mi cámara. Dalisa no se habla <ríe> no, ella, ella dijo la palabra clave, bol. Telenor dará cobertura a los premios HIT 2019, que se celebrarán en Hard Rock Hotel de Punta Cana y que contarán con la participación de los artistas J Balvin, el Alfa, Juanes, Sebastián Yaltra y muchos más